Hey, hey. 2018 Mirapuato, Guanajuato Este estilo de vida me eligió Y dije vas a ser el representante Del hip -hop nacional Y los escenarios Rolando de aquí para allá Sé que parece sencillo pero es difícil llegar Este estilo de vida me eligió Y dije vas a ser el representante Del equipo nacional Muchos escenarios rollando de aquí para allá Sé que parece sencillo pero es difícil estuve buscando la cura para mis penas entre fumes y botellas Logré darme cuenta que sin derrotar no hay truco, entonces en se acerca toda mi vida luchando de pie morir en la guerra Con toco a la chicada, lo que ve por la libreta Familia, trabajo, el amor seco a la mierda Lo único que me queda es mi princesa y cada letra Ella son mi familia, por ella está puta tierra Así que espero entiendan, de un tiempo la escena Ahora que estoy de vuelta, porque no más no progresan las Yo so, bro, lo metrica y letra sobre todo los lo lo que en su trae a mí que me platican de qué fatacojean, vine a ser lo mío para muchos soy la muestra, de que ya llevo a mala materia para la bandera, si te rolar el fit entonces un fito fuera, sobre tanto los colegas que en doble H se fletan, todos dudaron de mí excepto yo y mi libreta, todo lo que canta. Tú sabes que me está Ando en busca Porque creo en mi talento Porque me veo trazado en este movimiento Que escucha, doy mi 100% Aquí trazando el original movimiento Ando en busca Porque creo en mi talento Porque me veo trazado en este movimiento Que escucha, doy mi 100% Aquí trazando el original no. movimiento Sabe que vengo de arriba para abajo mano su chico pantalla Que quiere que diga, que quiere que haga Si este el tu Vaya, vaya, vaya, no, el día día hoy lo que se vino a hacer Puro rap de calidad y vaya,